a todas y todos vamos a ver en este nuevo vídeo cómo resolver triángulos rectángulos con las propiedades que hemos aprendido de la trigonometría para resolver un triángulo rectángulo como este que tiene el ángulo de 90 grados aquí y los catetos los llamo A y B y la hipotenusa la llamo C tenemos que recordar lo que hemos eh, estado aprendiendo el seno de este ángulo sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa el coseno ¿eh? de un ángulo es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y la tangente de ese ángulo es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. ¿de acuerdo? La otra cosa que debemos conocer y no se nos debe olvidar es el teorema que ya sabemos de los triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y también debemos recordar que los ángulos de un triángulo suman siempre 180 grados. Como en este caso el ángulo C ya tiene 90 grados, eso va a ser fijo, pues los otros dos tienen que sumar otros 90. Resolver un triángulo quiere decir que tenemos que decir cuánto valen todos los lados del triángulo y todos los ángulos del triángulo. Entonces vamos a ver unos ejemplos de cómo se resolverían eh, algunos Problemas básicos. Ejemplo número 1. Imaginemos que tenemos este triángulo, aquí tiene 42 grados y que la hipotenusa mide 12. No vamos a poner unidades, podría ser cualquier unidad, metros, centímetros, decímetros, lo que quisiéramos. Bien, bueno pues tenemos que ver aquí cómo lo hacemos. Mirando aquellas fórmulas, eh, si yo aplico... El, el coseno, por ejemplo, de 42 grados, sé que tiene que ser igual al cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente de 42? El B, partido de 12. Esto lo puedo calcular con la calculadora y esto es un número que conozco. Por lo tanto, de aquí puedo despejar B, que sería 12 por el coseno de 42 grados. Si hacemos esto... Eh, con la calculadora nos sale 8,92. Voy a poner unidades, las que sean, metros, centímetros, lo que tuviéramos. Si yo aplico el seno de 42 grados, tendríamos el cateto opuesto a 42, que ¿cuál es? El cateto opuesto a 42 es el A, partido de 12. Y por lo tanto... Esto lo conozco con la calculadora, esto es un número, puedo despejar A, que sería 12 por el seno de 42 grados. Si hacemos esto con la calculadora, tenemos 8,03 unidades. Bueno, pues ya sabemos lo que vale A, lo que vale B, lo que vale C. Este ángulo, este también lo conocemos y nos falta el otro, este sería el ángulo B. El ángulo B con el ángulo A tiene que sumar 90, por lo tanto, el ángulo B será 90 menos 42, 8 y eh, 4, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendríamos el triángulo totalmente resuelto, ya conozco todo. El asunto es ponerme las fórmulas y ver en cuál de ellas puedo ir despejando algo, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo número 2. Borro y lo vemos. Bien, en este ejemplo número 2 conozco el ángulo y conozco un cateto. ¿vale? Conozco un ángulo y conozco un cateto. Lo primero, calcular este ángulo A es muy fácil, porque como sé que tiene que sumar 90 con 30, pues 90 menos 30 serían 60 grados, lo que me diría esto. Y una vez que sé esto, pues puedo trabajar o bien con el ángulo de 60 o con el de 30. Pero bueno, lo vamos a hacer con el conocido. Vamos a poner nuestras fórmulas. El seno de 30 tendría que ser igual a qué? Al cateto opuesto, que es B, partido por la hipotenusa, C. Ni conozco ni B ni C. El seno de 30 lo puedo calcular con la calculadora. De esta fórmula de momento no puedo sacar nada. Vamos a probar con la fórmula coseno de 30. Coseno de 30 tiene que ser igual al, co, al cateto adyacente, que es A, partido por la hipotenusa, C. Pero A lo conozco, ¿vale? Así que lo conozco, lo vamos a poner aquí. De aquí sé dos cosas, el coseno de 30, que puedo calcular, y C. Y, y 10, perdón. Puedo despejar B, C. ¿Cómo despejo C? Bien, C pasa aquí multiplicando y el coseno de 30 pasa aquí dividiendo, C. Lo voy a hacer en dos pasos porque a veces esto nos equivocamos en una cosa muy sencilla. C por el coseno de 30 tiene que ser igual a 10. Por lo tanto, C tiene que ser igual a 10 dividido entre el coseno de 30 grados. ¿vale? Simplemente hay que hacer eh, estas operaciones y el resultado son 11,5 55 unidades, lo que sean metros, centímetros, decímetros, lo que sea Bueno, pues la hipotenusa 11,55 A partir de aquí, para calcular el otro lado, puedo utilizar dos cosas Puedo utilizar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras O puedo utilizar esta fórmula, porque ahora eh, puedo calcular B porque ya sé C Por ejemplo, vamos a calcularlo desde aquí B sería igual esto ya lo acabamos de calcular, que son 11,55, ¿vale? Pues B sería igual a 11,55 por el seno de 30. Si hacemos esto eh, con la calculadora, ¿de acuerdo? Nos sale 5,77 unidades. La otra forma es que lo hubiéramos hecho con el teorema de Pitágoras, que diría que 11,55 al cuadrado... Sería lo mismo que 10 al cuadrado más b al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Qué tendríamos que hacer? Despejar b. ¿Cómo despejo b, b al cuadrado sería 11,55 al cuadrado menos 10 al cuadrado y b. Para despejar b simplemente tengo que quitar el cuadrado de aquí y hacer una raíz cuadrada allí. Bien, en este caso si lo hacemos, pues tenemos el mismo resultado. Puede variar un poquito, a lo mejor algún último decimal, según con la precisión que estemos calculando, pero nos saldrá básicamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya vemos un poco qué dinámica llevan estos problemas. Vamos a hacer un tercer ejemplo, borro este y lo vemos. Bien, en este tercer ejemplo lo que conozco son dos lados del triángulo y el otro no lo conozco, <ríe> y no conozco ninguno de los ángulos, ni A ni Bueno, pues vamos a ver cómo procedemos. El lado C puedo calcularlo de muchas maneras, pero una de ellas es el teorema de Pitágoras. ¿eh? C tendrá que ser igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, de 12 al cuadrado, perdón, que vale A más 5 al cuadrado. Si hacéis esto, me sale... 13, pues son 144 más 25, que son 169 su raíz cuadrada, 13 unidades. ¿Vale? Las unidades que tenga esto. Esa sería la fórmula de calcular. Bueno, con cualquiera de, de las razones trigonométricas puedo calcular los ángulos. Por ejemplo, si yo fuera a calcular este ángulo B, podríamos probar con cualquiera, pero si fuera directo, la tangente de B sé que es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, o sea, por el cateto adyacente, que son 12, perdón. La tangente de B es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, 5 partido por 12. ¿Cómo despejo en la calculadora la B? Como yo sé lo que vale la tangente, puedo hacer su inversa, que es el arco, cuya tangente son 5 partido de 12. Esto ya lo hemos visto cómo va en la calculadora y si calculáis ese ángulo os sale 67,38. Grados. ¿vale? ¿Cómo calcularía el ángulo A? El ángulo A con el B tiene que sumar 90. Pues sería 90 menos 67,38. ¿eh? Una vez que tengo un ángulo, el otro siempre es muy fácil de sacar. Serían 22,62 grados. ¿vale? Bueno, ya vemos que hay que saberse muy bien las fórmulas, que hay que acordarse que el seno va a con el cateto opuesto partido hipotenusa, el coseno va con el cateto adyacente partido hipotenusa y la tangente que es cateto opuesto partido de cateto adyacente. Esta era la palabreja SOCATOA que teníamos que recordar para aprendernos estas fórmulas. Bien, con estos vídeos tenéis eh, unos pequeños ejercicios propuestos para empezar a practicar keep the thing